Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos algo que... En principio quiero agradecerles lo que tiene que ver con el tema de los códigos de mi contribuidor favorito Un evento eh, que acaba de salir hace nada, que arrancó hoy mismo Entonces quería agradecerles, ¿por qué? Porque me han pedido un montón de veces mi código de chat Pasame el código por Discord, me lo han mandado por, eh, en el grupo de WhatsApp y demás Entonces eh, nada, acá ahora se lo estoy dejando básicamente acá arriba Pueden estar viendo eh, mi código de cc básicamente que es el que le va a poder dar todos los beneficios que vamos a estar hablando ahora el código para aquellos que no lo puedan estar viendo no sé por qué motivo sino si están viendo un video pero sería nando capo mi cc fab o sea con b corta 1020 todo en mayúscula bien o directamente lo, lo, eso lo tenés que poner en la, en la página donde se ponen los códigos acá en eh, la página oficial de, de World of Tanks. Y bueno, vamos a leer lo que dice un poquito lo que tiene que ver con este evento. A ver, los contribuidores de la comunidad son una parte fundamental de World of Tanks. Son quienes nos hacen reír con videos divertidos, nos enseñan a jugar un determinado vehículo, mapa o nos dicen si vale la pena comprar un vehículo premium determinado o no, o etc. Pero ahora llegó el momento de que los contribuidores de la comunidad, además de los típicos sorteos, eventos y contenido divertido que ofrecen, den a sus fieles seguidores algunos regalos muy especiales. Bueno, acá estamos, estamos todos los que somos CC de la comunidad, Arsarge, Diego, Grizzly, el señor Armando Capo, quien les habla sería, el señor Sir, tío Stalin, Vergara y Sots. Um, y lo que te va a dar es cuando pongas mi código, si es que pones, decidís poner el mío, si no poner el, alguno de los chicos, el que más te guste. Pero si llegas a poner el mío entonces Lo que te va a estar dando es eh, Tener que jugar simplemente una batalla Y eh, batalla de tier 6 a nivel 10 Una vez por cuenta Batallas aleatorias y grandes batallas Te va a dar 5 kits de reparaciones pequeños 5 botiquines de primeros exilios pequeños 5 matafuegos manuales Un cupón de 10% de descuento en la tienda premium chicos O sea, pones el código Y ya tenés 10% de descuento en la tienda premium Válido por 72 horas luego de ser recibido ok es para latinoamérica este evento nada más entendemos para que se quede claro si sos de europa lamentablemente mmm, creo que no lo vas a no te, va, no te estaría funcionando eh, y te da una ficha que es cc latam 1020 después tenés que obtener la primera ficha después tenés que hacer 30.000 puntos de daño en cualquier cantidad de batallas y posicionarte como uno de los 10 mejores jugadores de tu equipo no es para nada difícil entre los 10 mejores no pasa nada eh, En vehículos nivel 6, batallas aleatorias Una vez por cuenta y te va a dar eh, Experiencia por una hora 200% de experiencia para el tipo por una hora 200% de experiencia libre Y un cupón de 15% de descuento Bien, ya tenés uno de 10 y tenés uno de 15 No es acumulativo, no es que 15 más 10 es 25% No, es uno de 10 y es uno de 15% Lo cual está muy, muy bueno Bueno, tenés que obtener las dos fichas anteriores Para el tercero eh, 50.000 puntos de daño en cualquier cantidad de batallas Tenés tranquilamente lo que quieras, la cantidad de batallas que quieras para hacerlo. Y están entre los 10 mejores jugadores. Vehículos nivel 6 a 10, aleatorias, una vez por cuenta. 5 kits de reparaciones grandes, 5 botiquines de primer auxilio grandes, matafuegos automáticos, un día de cuenta premium y un cupón del 20% para la tienda premium. Recordá que va a valer por 72 horas una vez que lo consigas. O sea que estate atento cuando lo consigas porque tenés 72 horas para eh, para aplicarlo en lo que es la tienda premium ok y el último mi contribuidor favorito número 4 que sería ya el último el top top top de todo lo que venís haciendo es obtener tres fichas o sea todo lo anterior hacer 60.000 puntos de daño posicionarte como entre los 10 mejores las batallas aleatorias nivel 6 a 10 una vez por cuenta y vas a tener tres eh, reservas personales de 100% de experiencia por una hora 3D, 200% para la tripulación 3D, 200% de experiencia libre Un mecanismo de rotación Que ya ahí ya tenés un montón de créditos eh, Porque te puede bien, venir re bien para lo que tenés Y si no, lo puedes vender y usarlo para Kits, para comprar lo que a vos te parezca eh, Y un cupón Del 30% De descuento en la tienda Premium Chicos, es un montón El 30% es un montonazo Chicos, así que no los dejen pasar Acá abajo te dice activar código Y ponés el código eh, como les dije que acá arriba está el mío que ya exactamente se los pasé recién se los voy a estar recordando es nando capo mi cc fab f de francisco a de amigo pecorta de vergara 1020 bien o sea nando capo mi cc fab 1020 y básicamente ya vas a estar pudiendo eh, iniciar todas estas misiones que están buenísimas Calculo que mañana, entre mañana y pasado, voy a estar haciendo lo que tiene que ver con los tanques italianos y la actualización y todo lo que se viene en el mes de octubre. Porque, eh, importante, Nota: los cupones de descuento se comenzarán a entregar solamente a partir del de 9 de octubre. Bueno, ahí está, perfecto. Los cupones de descuento se comenzarán a entregar solamente a partir del 9, eh, a partir del 9 de octubre. Una vez que obtengan el código de su continuador favorito, Cangeloc, accediendo a la página de botón que completa las misiones Y sigan apoyando el excelente trabajo de nuestros tanquistas comandantes Bueno, activas código y listo Vamos a hacerlo por, por las dudas, por si alguna es nueva en el juego, no sabe cómo hacerlo Vamos a hacerlo directamente sencillito lo Hacemos así, yo lo copio desde mi lugar Apreto. copiar, Nando, Capo, MinCC, Fab, 1020, usar Le pongo... Código de bonificación activado. Bien, has canjeado el código Wargaming correctamente. Ya puedes contactarte. Conectarte al cliente del juego y acceder a tu contenido de bonificación. Continuar y listo, chicos. Eso es todo. No hay nada, eh, no hay nada complicado, no es nada difícil. Simplemente lo activas ahí y está todo eh, listo, todo solucionado. Acá se los voy a dejar un poquito más en grande por las dudas para que lo vean ahí en la mitad de la pantalla. Así que nada, chicos, si quieren obtener todos estos descuentos y apoyarme como CC, a ver si logramos tener ahí el, el, el, el, el, el, el, el título del CC más grande, la verdad que me pondría muy orgulloso y muy contento, y obviamente voy a estar agradeciéndoles infinitamente porque son los que me apoyan día tras el día. Los quiero mucho, cuídense, que tengan un hermoso viernes mañana, que terminen bien sus jueves, que tengan una buena vida, y nos veremos en la próxima. Chau chau, tanquista.